Ampliaremos, miren en el ámbito nacional, danilistas, danilismo elige a Gonzalo Castillo como precandidato para enfrentar a Leonel Fernández. El presidente de la Junta Central Electoral dice el simulacro de voto electrónico fue exitoso, ahí está Luis Abinader. A continuación, en el ámbito local regional para hoy, también las noticias serán las siguientes. Telenor y Fundación de Cardiología Diabetes realizan operativo médico de prevención. Interesantísima actividad. A continuación, ampliaremos. Junta Central Electoral realiza el simulacro de voto automatizado aquí en San Francisco de Macorís. Desconocidos roban banca deportiva en Villarriba. A continuación también, no se lo pierda. Muere hombre tras ser arrollado por un vehículo en vestido aquí en San Francisco también. A continuación ampliaremos. Aparatoso accidente en esta ciudad deja varios heridos. Ahí están los vehículos como quedaron. Ampliaremos también. Hieren hombre de un machetazo en la cabeza. Se encuentra en el Hospital San Vicente de Paul. Nos narra parte de lo acontecido. Apresan joven acusado de intentar matar a su padre. De agredirlo. Esto fue en Villarriba, él narra. Detienen, presidente de Junta de Vecinos en el sector Vista al Valle con una supuesta arma ilegal. Acusa a una dirigente de amar del Marle, un complot. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Salimos a las calles y le cuestionamos a los ciudadanos. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la Fuerza Informativa, sobre todo. Comenzando con las noticias en el ámbito internacional, veíamos hace un momentito, ¿verdad? Y comenzamos rindiéndole los honores correspondientes a uno de los grandes cantautores de América. Eh, hablamos de... El español Camilo Sexto, quien murió a los 72 años de edad eh, la mañana de ayer. Camilo Blanes, conocido como Camilo Sexto, cantante español con más de 70 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los cantantes con más éxito en la historia eh, ...en la música, en la industria de la música... ...así que Camilo Sexto murió de una insuficiencia renal... ...y ahí está, hace un momentito cuando iniciamos este espacio... ...rendimos los honores correspondientes a este hombre que... Eh, ...caramba, las generaciones... ...Camilo Sexto marcó la historia... Eh, ...deleitó a su generación... ...Camilo Sexto deleitó a la generación de nuestros abuelos... ...de nuestros padres... Y también deleitó la mía, porque a mí me encantan las canciones de Camilo Sexto. Y seguirá su música, ¿eh? perdurará por toda una eternidad. Ahí están sus éxitos. Y todo aquel que sienta un poco de romanticismo, de amor, de que quiere escuchar buena música, ¿eh? en español debe de escuchar las letras, las canciones de Camilo Sexto. Paz a su alma, ahí está Camilo Sexto. Miren, señores, inicia juicio contra Dominicana por asesinato de niño en España. Recuerden ustedes este hecho que estremeció al mundo. A nosotros nos dolió bastante aquí en el país. Ahí está el juicio contra Ana Julia Quesada, la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, que se enfrenta a la pena de prisión permanente eh, revisable por asesinato. Ahí está ella, ¿eh? Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Que con, por supuesto, claro ánimo de ocasionarle la muerte a Gabriel Cruz, la acusada de modo deliberado y consciente, como he dicho antes, a sangre fría y con un absoluto desprecio hacia la vida de este menor, procedió a darle a darle muerte de una forma tan repentina inmediata, imprevisible, impredecible, que anuló por completo toda capacidad de reacción. Señores, ahí está la Dominicana en el momento del juicio, ¿verdad? Un, algo que estremeció, que dolió bastante. Ustedes la ven como ella está ahora, muestra un rostro arrepentida, triste, pero no es fácil. Y no es fácil sobre todo para esos padres de ese menor que lo sufrieron, lo lloraron, no sabían ni cómo enfrentar esta noticia eh, estremecedora sobre ese crimen horrendo cometido por esa dominicana. Bueno, debe de caer todo el peso de la ley sobre ella por quitarle la vida a ese niño, a ese ser humano, caramba. Continuando con las noticias en el ámbito nacional, miren, Danilismo elige a Gonzalo Castillo como precandidato para enfrentar a Leonel Fernández. Así que ayer se eligió, se dio a conocer que Gonzalo Castillo, ¡ah, qué sorpresa! ¿eh? Creo que ya todo el mundo prácticamente sabía lo que venía y que Gonzalo iba a ser el candidato oficial por el danilismo. Así que... Eh, Vamos a escuchar los dirigentes, tanto a Temístocles Montás, expresidente presidente de presidencial por el BLD, y también que dice José Ramón Peralta, quien es el ministro administrativo de la presidencia. ¡Adelante! Se produjera un acuerdo, y ese acuerdo consistió fundamentalmente en hacer un levantamiento de varias encuestas a los fines de determinar cuál de esos precandidatos del sector mayoritario del partido está, se encontraba en la mejor de las posiciones para competir en la primaria del partido de la liberación dominicana a los fines de asegurar el éxito de ese proceso el sector mayoritario decidió que una comisión integrada por los compañeros que me acompañan aquí en esta mesa nos acompañara a lo largo de ese proceso. Y en el día de ayer ese proceso culminó y es lo que vamos a informarle a ustedes en el día de hoy. Quiero empezar, en primer lugar, reconociendo el alto nivel de profesionalidad y seriedad con que las encuestadoras que hicieron los levantamientos realizaron su trabajo de manera que es el reconocimiento no solo de quien les habla, sino de el equipo de precandidatos que me han encomendado hablar a nombre de ellos. Hicieron un trabajo excepcional. Ese trabajo lo que arrojó es lo siguiente de manera muy simple de los precandidatos. El compañero Gonzalo Castillo es que, el que está realmente mejor posicionado para competir internamente. Compañeros y compañeras, que a nombre de todos los precandidatos que competimos tratando de lograr el apoyo del sector mayoritario del partido, a nombre de todos, hago un llamado a todos los compañeros que se sienten representados en el sector mayoritario del partido. A que apoyen de manera decidida y con entusiasmo la candidatura, la precandidatura del compañero Gonzalo Castillo para que lo. Bueno, ahí está. Gonzalo Castillo es el candidato oficial del danilismo. Gonzalo se estará enfrentando en las primarias del 6 de octubre a Leonel Fernández, ex presidente de la República Dominicana. Así que una lucha campal del PLD, del candidato oficial de gobierno, Gonzalo Castillo, contra el ex presidente de la República, Leonel Fernández. Señores, el presidente de la Junta Central Electoral dice el simulacro de voto electrónico que fue realizado en el día de ayer se hizo de manera exitosa. Vamos a ver entonces esta información. Adelante. Yo creo que el gran éxito a resaltar es que nosotros teníamos el 92% de los resultados transmitidos en la primera hora. Eso augura que el día de las elecciones que culminan a las 4 de la tarde es muy probable que tengamos resultados en tiempo récord y que esa tarde, que esa tarde, los dominicanos y dominicanas que siguen al Partido Revolucionario Moderno y al Partido de la Liberación Dominicana ya tengan una idea de quiénes son sus candidatos a las elecciones generales de febrero de mayo del año que viene. Yo creo en la tecnología, este es un avance tecnológico. Se necesita cierta concentración y cierta educación, pero está muy claramente definido. Yo espero que, que dé los resultados que esperamos. Es un voto automatizado, no es un voto electrónico, es bueno tener esa diferencia. Automatizado se va a imprimir y también se va a depositar como lo hicimos en la urna, lo cual se va a poder hacer la comprobación del lugar. Hasta ahora, todo lo que nosotros hemos evaluado hasta el momento, confiamos en la transparencia y se ha hecho correcto. Bueno, ahí veíamos algunos dirigentes también, específicamente del PRM, el caso de Luis Abinader y de Hipólito Mejía, valorizando este nuevo sistema de voto automatizado. Miren, vámonos al corte y al regreso. Más noticias, pero antes recordarles que el 22 de septiembre la cita está hecha. Porque frente a Telenor en el Parque José Francisco Peña Gómez, estaremos celebrando la cultura, la religiosidad, la tradición, en un ambiente familiar, en un ambiente acogedor, con mucha diversión, tradición. Y es que les hablo del Festival Origen de Música y Cultura, la identidad. 22 de septiembre, domingo 22 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo un día de mucha, mucha emoción. Festival Origen de Música y Cultura, totalmente gratis, domingo 22, Invita Telenor, Festival Origen de Música y Cultura. A la pausa, al regreso más de su fuerza informativa, sobre todo. Continuando con las noticias en el ámbito local regional, este fin de semana Telenor y la Fundación de Cardiología y Diabetes en esta ciudad realizaron un interesantísimo operativo médico, un operativo preventivo. Así que esta fundación y Telenor se unen, donde participaron más de 160 personas empleados de Telenor, otros que también llegaron para recibir las atenciones correspondientes. Y qué interesante, ¿eh? Ha sido todo esto. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Consisten en evaluar eh, las personas para detectar la presencia de cardiopatía o diabetes. Es decir, eh, un screening. Ustedes saben cuánto de la población padecen de estas enfermedades y aquellos que... ...tienen azúcar alta, presión alta o cualquier otra patología... ...los referimos a su cardiólogo o quien quiera puede ir a la fundación. Y nosotros de, de esta consulta, entonces, le estamos entregando medicamentos... ...a los que tengan presión alta o azúcar alta. ¿En este operativo cuántas personas podrían ser beneficiadas? En este operativo es posible que veamos alrededor de 150 160 personas... ...los cuales van a tener una información importante... Porque a partir de hoy sabrán si sufren de azúcar o si sufren de presión alta o si tienen alguna cardiopatía. Bueno, ahí están las declaraciones del doctor. Qué bien, interesantísimo todo esto, ¿verdad? Lo que eh, ha generado, lo que provocó este, este operativo. Cosas interesantes y que uno podía ver, ¿verdad? Cualquier tipo de, de situación, alteración en la salud para tomar... Eh, las medidas preventivas correspondientes Enhorabuena. señores miren la Junta Central Electoral realiza simulacro de voto automatizado el simulacro se realizó en todos los centros de votaciones iniciando desde el 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde así que ahí vemos la parte de las imágenes adelante personalmente lo veo que está bien lo veo que está bien es fácil, es práctico el sistema puede ser bueno, pero veo como que no hay mucho entusiasmo porque la Junta no hizo ningún tipo de, de propaganda. excelente, yo lo veo muy bien. Ahí no hay forma de que eh, el lector se, se confunda porque está bien claro. O sea, el formato eh, electrónico... Está muy bien. Se está haciendo un excelente trabajo, ya que la Junta ha dispuesto este simulacro para que el ciudadano aprenda cómo hacer el voto. En la normalidad tenemos una parte que la, el ciudadano puede elegir una, un candidato por cada nivel de votación y el voto se imprime de manera correcta. O sea, vamos a decir, no tenemos votos nulos en este caso. Y en los resultados los tenemos en tiempo, vamos a decir, recto. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, sobre esta nueva metodología. Ya ustedes veían hace un momentito también la valoración por parte de algunos dirigentes políticos en nuestro país. Miren, señores, desconocidos roban en banca de lotería. Esto fue en Villarriba. Increíble la metodología que estos desaprensivos utilizaron para robar en esa banca. Fue de película, ¿eh? Así que personas hasta el momento sin identificar penetraron la madrugada de ayer a la banca deportiva Royal Sport en el municipio de Villarriba cargando con una suma de dinero. Hasta la fecha, ¿verdad? No ha sido eh, identificada la cantidad. Eh, los presuntos malhechores se habrían presentado el referido establecimiento comercial ubicado en la calle 27 de febrero de esa localidad a bordo de un carro Hyundai Sonata de color gris, estos utilizaron aceitileno para romper la cerradura de las puertas principales y de los hierros que cubren la máquina tragamonedas increíble, utilizaron, utilizaron un equipo de aceitileno señores con eso que se corta el hierro, pues esto fue de película. Vamos a ver entonces, señor director. Adelante. Ah, me llamó un amigo mío. ¿Eh? Él, él me dijo, mira, Sara, yo pasé por la banca y vi como que, que la cortaron con acetileno. Entonces yo cogí para acá y acabaron allá adentro con todo. Todo el dinero, nada más llevaron el dinero. El veterano se fue de aquí, el pueblo está... ...a lo que el ciudadano pueda resolver... ...que se ponga los pantalones bien apretados... ...bueno ahí está... ...incluso cuando decían... Eh, ...se fue el veterano... ...se refieren ellos creo que al comandante de la cruz... ...por allá en esa zona... ...bien, miren señores... ...muere hombre tras ser arrollado por un vehículo... ...aquí en San Francisco de Macorís... Así que ahí vamos a ver un joven falleció luego de ser arrollado por un vehículo este fin de semana mientras este se desplazaba por la parte alta de la calle Castillo aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Luis Miguel Tejada, de 27 años de edad. Según los familiares de Tejada, este luego de ser impactado por el vehículo fue arrastrado a varias cuadras sin que el conductor se detuviera. Vemos imágenes de lo que es el velatorio de este, de este joven que lamentablemente perdió la vida en este fatal accidente y qué lamentable que los fines de semana, caramba, se sigan incrementando los accidentes de tránsito en esta ciudad y provoquen muertes, lleven a los hogares el luto. Vamos a escuchar entonces esta información. Adelante. Adelante. No tengamos identificado a la persona, pero vamos a tratar de, de, de resolver, vamos a, a a, le vamos a dar seguimiento, vamos a buscar toda esa cámara de por ahí arriba, que hay varias cámaras, porque supuestamente él le dio allá arriba y lo llevó allá atrás hasta el liceo y nunca se paró. Eso quiere decir que no es un accidente. Eso, eso viene siendo un asesinato ahí porque nunca se paró. Porque si usted chocó a una gente y debe suyo desde que usted inmediatamente le da, es eso. digo yo. Fue un accidente demasiado horrible. Y pues, iba a cruzar en la calle y venía esa jipeta y lo empaitó Entonces, está bien que uno sabe que nadie quiere chocar a nadie, pero eso fue en ese mismo momento a nosotros, la familia, nos, nos llena de odio por un lado. ¿Por qué? Porque él convirtió eso en un caso criminal, porque no frenó, sabiendo que lo llevaba enganchado abajo, lo enganchó abajo en la jipeta y lo arrastró a tres esquinas. Y los hoy, toda la jipeta, que todavía no anda como enganchado, porque el policía acostaba, estaba frente al liceo viejo. Cuando lo mejor no llegó el poquito de mato, llegó parte de que se sentó en la, en la calle en la que se esté. Y vino, vino esa guagua, y se llegó. Desde de, de aquel negocio hasta el liceo, el policía acostaba, lo llegó arrastrando. Él no tiene su su parte este vaciado que está. Bueno, esto se está investigando y la verdad, caramba, es que bastante, ¿verdad? Penoso este hecho donde muere esta persona, Luis Miguel Tejada, de apenas 27 años de edad, en este hecho registrado aquí en San Francisco de Macorís. Muy penoso esto. Y decíamos lo triste, ¿verdad? Que nos sentimos, pues, como hemos observado, se incrementan los accidentes. Es más, en el ámbito local, regional, continuaremos más adelante presentándole eh, otros hechos también de accidentes que ocurrieron este fin de semana Al WhatsApp, señor director y Joel Escoto Nuestro joven artista de San Francisco de Macorís Nos dice, es la noche, eh, dice por aquí La noche en la que lo vamos a compartir a las 8 Te enviaré el link también Bueno, al parecer es el video de Joel Aquí está Joel Escoto que nos envía esta... Eh, este link, ¿verdad? De su video, de lo que será su nuevo sencillo. Qué bien. Juan Herrera desde La Joya nos envía por aquí esta fotografía. Buenas tardes, Vladi. Hágame el favor de felicitarme a mi hija Liliana Herrera Rosario, que hoy está de cumpleaños, esperando que Dios me la conceda larga vida junto a mis tres nietos, Gerlín, Angel, Alberto y Liliani. Qué bien. Felicidades para ella, que cumpla muchos años más. El. 14.33 nos envía por aquí una imagen, un video que más adelante estaremos observando para ver de qué se trata este video. Más adelante, señor director, ¿verdad? porque no acostumbramos a abrir los videos así sin... Bueno, Roseli desde La Joya nos dice, hola, Vlad, y felicítame a Yariela que está de cumpleaños. Nueve meses, nueve meses, mejor dicho, ahí está. Felicidades. El 66.82 nos dice por aquí... Vladi, quiero que me felicite. Estuve de cumpleaños ayer, Berenice Vargas, en La Peña. Para Berenice, felicidades, que cumplan muchos años más. Muy bien, Mildia, desde la Urbanización Los Maestros, nos envían por aquí un video con una oración. Más adelante veremos de qué se trata. Wilton Gómez, desde Madeja. Vladi, los atracos están acabando aquí en Madeja. La policía que se dé su vuelta por aquí. Vamos a la pausa y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa... Sobre todo. Este aparatoso accidente, aparatoso accidente de tránsito ocurrido este fin de semana también aquí en San Francisco de Macorís. Miren cómo quedaron los vehículos. Miren cómo quedó esa lujosa jifeta que fue impactada por ese camión también. Hay un triple choque, me dicen por ahí, ¿eh? El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado sábado que dejó como saldo al menos de 10 personas heridas en un múltiple choque ocurrido en la salida Santo Domingo aquí en San Francisco frente a Ciplaz. El incidente se produjo cuando una patana impactó contra un automóvil, un camión que transportación de producto, eh, el camión marca Isuzu y un autobús, este último de pasajero que se dirigía hacia la ciudad de Santiago. Hay que decir que no se establecieron las causas reales de cómo ocurrió el hecho, señores. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Adelante. No es lo que pasó porque cuando nosotros, nosotros salimos de trabajo, se coge un guagua que va para Santiago. Entonces había una patana que viene, la patana se choca conjunto con la guagua que nosotros cogíamos. Entonces tú sabes, había un viaje de gente, nosotros, yo había tengo como ocho gente conmigo. Entonces de los, de los ocho gente hay, hay gente que coge golpe en la cabeza, pero no tanto trabajo. Pero la gente que está más malo, claro, somos un ple gente, yo tengo de lo mío, que es la gente. Y cómo fue, cómo, cómo sucedió todo, cuéntanos, ¿en la patana se, se. La patana parece, yo no sé cómo es que pasó, la porque la patana no había una, una jipeta que chocó con la patana, entonces había una guagua que, que carga. Salami, de todo tú sabes, entonces la, eh, se chocó con la, eh, junto con la jipeta, entonces la guagua de nosotros se pasa a un lado, entonces la patana se chocó junto con la, con la guagua de nosotros también. ¿Le impactó a ustedes? ¿eh? Sí, ajá, lo fue. Sí. Entonces me dice que hay tres. Ah, hay tres que están más, que están más, más malos. Eh, a mí, yo cojo solamente un, un, un, un golpe, un golpito ahí. dónde tú vives? Yo vivo en Santiago. Eh, yo vivo en Santiago y eh, eh, eh, Bayobleo, la fuente. Y venía a trabajar yo, Sí, yo trabajé en el Macorís. Bueno, ahí está, caramba, lamentable esto, ¿eh? Lamentable, increíble los fines de semana, los accidentes que ocurren en nuestra ciudad, en las salidas principalmente. Miren, y eran hombre de un machetazo en la cabeza. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad. Un hombre que resultó herido de un machetazo en la cabeza. Se trata de Rudy Lacey Díaz Abreu, de 24 años quien reside en la calle 5 del sector Hermanas Mirabal, en esta ciudad. Así que el nombre identifica a su agresor como un tal Edward, el flaco. Desde su lecho en el hospital, escuchemos sus declaraciones. Adelante. Nada, que un loco ahí hacía dos meses y pico de que se había metido una... Una droga ahí con rocoloco, Loco, después rocoloco Loco quería que él le diera su cuarto de su droga que él le ayudó a fumar. Pues no se lo dio, Rocoloco le dio su golpe. Y se estaba pasando con todo el mundo esa noche, Rocoloco Loco lo agarró, le dio. Ah, pues se fue, parece que eso fue un Quiquilla con los tres que estaban ahí. Y anoche yo llego y me tira con un colino. ¿Dónde sucedió eso? ¿Eh? ¿Dónde sucedió eso? calle 5 hermano Mirabal. En las 5 de Mirabal? Entonces el problema es porque con pues, drogas o no, ustedes, ¿tú una... algún tipo de riña con él? No, no, es roco loco, le, fue que le dio su golpe y una droga se, se, se, metió, en droga, se metió en una droga y loco y, y, y, y, lo, y lo, yo me cortó, no quise dar yo lo coito la droga, roco loco, lo golpeó. Yo estaba ahí, estaba otro amiguito mío cuando sucedió eso y entonces. Y se fue rebosado conmigo, con el otro amiguito mío y con Rocoloco, lo con los tres. ¿Y a qué tú te dedicas? ¿Eh? ¿A qué tú te dedicas? ¿Que ¿A qué? ¿A qué te dedicas? Yo. Ponchero. Y, el y he, hecho, he hecho días de construcción. ¿Qué edad tú tienes? 24 años. Repíteme el nombre, Travolco. y sin días. ¿Y el que te hizo la vida? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿El que te contó cómo se llama? Le dicen Eva y le llaman por el Eduardo Y lo llaman por el aire. ¿De dónde es él? ¿Eh? ¿De dónde es él? De Emilio Prudón, por ahí arriba. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de este joven que resultó herido. Miren, apresan un hombre acusado de intentar matar a golpes a su padre. Esto fue en Villarriba. Se trata de Lorenzo Infante Rosario. Fue conducido al cuartel aquí en San Francisco de Macorís... Y vamos a ver por qué él niega las acusaciones en su contra. Adelante. No me acusan porque yo no sé nada de eso. Pero si es que tú lo golpeaste con un muchacho. No, yo no lo golpeé, yo golpeé al tío mío. Tío? ¿No? ¿Y por qué? ¿Cómo sucedió todo? Ay, ah, yo me murió hoy ahí, le di un ramazo. ¿Por qué viene la discusión? Vaina de bebida. ¿Cómo? Vaina de bebida. ¿Pero estaba borracho. No, pero estaba ahí borracho. ¿Y con qué lo golpeaste? Con una botella. ¿Pero se dice que tú agrediste a tu padre? No, a mi padre no, nunca le he hecho nada. No. Es que yo le golpeé, le golpeé, yo no, no lo niego. ¿Pero a quién golpeaste? Ay, tío mío. Pero dicen que es a tu padre. Es que ya mi padre no le ha hecho nada. No. ¿Fue a tu tío? No ¿Fue tu papá. O a, o a mi tío? No fue a mi, no mi papá. Miren, apresan al Julián, Julián Duarte, mejor conocido como Pirulo. Este hombre dice que es presidente de la Junta de Vecinos en Vista al Valle. Según la policía le ocuparon una pistola, una, un arma ilegal. Y él acusa a la dirigente Odilín Morel de ser quien armó esa trama, según él. Vamos a escuchar a Julián Duarte. Adelante. Oye, no, no tengo pistola. Que yo no tenía pistola. Esas sí. son las juntas que, que me quieren hacer daño. Me quieren hacer daño. Claro. Quieren hacer daño? Sí. La sí. gente ¿Qué? de Odilín Moré, la gente de Odilín Moré que me quiere hacer daño. ¿Por qué? Porque yo soy ah, porque el pueblo me aceptó a mí como presidente y Odilín Moré no quiere perder su cargo. Ella quiere. ¿De qué? Yo soy el presidente de la Junta de Vecinos de allá y ellos me quieren eh, sacar obligado. Y el pueblo fue que me puso sí. y tengo mi registro aquí, venlo ahí. Se dice que tú andas cometiendo actos ilícitos. Ah, porque Odilín Moré quiere coger ese rango allá, quiere tener esa junta, ¿entiendes? Y me, van a, me están tirando toda esa basura. Pero en, contra en contra mía, por el pueblo no, porque yo soy un líder comunitario. Pero ¿Anteriormente no está detenido? No. Pero no, alguna buena posición eso? Esa junta? Sí. Ah, Dios, que Odilín Morey quiere tener el control de ese sector ¿Y, y el pueblo no la quiere a ella. y siempre hace una vergüenza ahora en, en el ayuntamiento. Yo estoy, yo estoy recibiendo allá del ayuntamiento la obra participativa de este año. Entonces, ¿tú eres un líder nosotros, en esa zona? Yo soy un líder comunitario soy de los derechos humanos también. Son muchos cargos entonces. Sí, y yo, y, yo soy, y yo soy secretario general de la organización Emos... Y trabajo con, con, con Gil y con el pastor FIR de los derechos humanos. Miren, a raíz de cómo está, ¿verdad?, el ambiente político en nuestro país, ya está todo definido en el PLD Leonel. Y Gonzalo, van a disputarse el 6 las primarias. Hipólito por un lado y Luis Abinader por otro. Pero quisimos salir a las calles y cuestionarle a los ciudadanos. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Escuchemos. ¿Quién usted votaría? ¿Gonzalo Castillo, Leonel Fernández o Luis Abinader? ¿Por cuál de los tres? Por Luis Abinader. No, ninguno. No. Eh, Abinader. Estoy indeciso, pero sí voy a votar pero por un cambio. Por Leonel. Luis Abinadel. González Castillo, eh. ¿Quién sí. sí. sí. sí. sí, no te han ahora mismo? Por Danilo. Por Danilo. Por Luis Abinadel. ¿Por Abinadel? Luis. ¿No? no voto. Hombre. No voto tampoco. No. Pues, por PRM. PRM no. Por ninguno, por ninguno. Ay, mi amor, esto sí está duro. Porque por el per... hay que sacarlo de raíz. Por ninguno. Ninguno. Sí, si las sedaciones fueran hoy, or... ¿Por ¿quién ¿por votaría? ¿Cómo Yo presidente. votaría por presidente. Leónel. Leonel. Leonel Fernández. Bueno, sé, no sé decirle, porque yo no lo creo a ninguno. Por Leonel Fernández. Leónel Fernández. Leonel Fernández. Por ninguno. Por Leonel Fernández. Por Leónel Fernández. Por Leonel Fernández. Por Leonel Fernández. Leonel Fernández. Leonel. Leonel. Bruno. Por ninguno. Por Gonzalo. Gonzalo Castillo. Bueno, no sé todavía. Está indecisa. Sí. Por Leonel Fernández. No tengo opción. Por Leonel. Leonel. <laughs> Por ninguno.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 no. El pues PRM. ¿Quién es? Eh, Luis. ¿Quién votaría? Yo ahora mismo no estoy. Luis Abinader. ¿Por quién votaría? Gonzalo Castillo 10 veces. ¿Quiénes fueran hoy? ¿Por quién votaría? Luis Abinader. Yo no participo por eso. ¿Usted votaría? Por Rafi Trujillo. Uh -uh. Yo no voto. Yo siempre he votado en modado. ¿Por qué? ¿Leonel o, da o Gonzalo? Eh, eh, eh, Daniel. Bueno, yo no vivo de política. Yo, por, por el señor. ¿Votaría? Eh, pues Satanás. Satanás Bueno, si fuese Danilo, votaría por Danilo Pero, pero como es Gonzalo, pues Gonzalo, Gonzalo Castillo. Castillo Bueno, señores, miren, mañana vamos para analizar este sondeo De más de 65 personas Ya ustedes tomaron sus apuntes, ¿verdad? Al parecer las ventajas o la disputa está entre Lionel y Luis Abinader Y algunos votos ahí que salieron a relucir para Gonzalo Castillo. Esto es ya comenzando a tomar el pulso porque el ambiente político ya se torna, ¿verdad? Interesante en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12 por este Canal 8 de Telenor, esta que es su fuerza informativa, sobre todo.